No, porque yo no sé nada de eso, solo tenían para allá arriba, para San Pedro, era esa gente. ¿Y eso? Me amarran a mí para allá, llaman los linces pensando que yo tenía algo que ver con eso, yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Tú no tienes que ver con nada? De no, eso? yo fui a comprar una vainita, fue para dármela y ellos me amarran para allá y llaman los linces y cuando me trajeron aquí me trajeron sin nada y al fin y al cabo lo que tenían todos eran ellos para allá.